Bueno, vámonos al tema central del día. Taxistas se oponen a ser movidos del Parque Duarte Otro aquí lío. en San Francisco de Macorís. Así es. Ante la posibilidad de la reubicación de los taxistas que ofrecen sus servicios parqueados en los alrededores del Parque Duarte de esta ciudad, con miras a garantizar la fluidez vehicular y organización de la zona, los choferes mostraron su descontento con esta posibilidad, realizando un piquete en las afueras, del ayuntamiento de esta ciudad. ¿Están ustedes a favor o, de que en busca de la organización de nuestra ciudad sean movidos los taxistas o por el contrario lo entienden como un atropello a estos hombres trabajadores, los trabajadores del volante? ¿Eh? ¿Qué ustedes creen? Bueno, esto es una situación que siempre que se ha presentado en otros momentos Debemos de recordar las movilizaciones que hicieron en un momento los taxistas por el mismo tema de reubicación. Lo que habríamos que nosotros eh, citar algunos elementos, como el tema de los parqueos eh, que ellos ocupan eh, en, en, realizando su labor, deben de establecerse de manera fija en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, eh, la utilización por ellos del Parque Duarte, de alguna forma, pues, pueden los ciudadanos ser afectados porque... Están fijos el día completo en una ciudad donde hay mucha limitación y escasez de donde los ciudadanos pararse, parquearse. Entonces tú tienes gente que realiza un servicio privado, porque es un servicio privado, y es que una pueden, empresa. Y que pueden tener una base eh, en sí, las afueras de claro. la ciudad, en cualquier o lugar ubicar que ubicar algún parqueo, algún base. terreno para ellos establecer sus, pun sus puntos de, vamos a decir, fijos y que... No ocupen, aunque suene, suene mal y feo, pero entonces ocupan el día completo eh, parqueos que pueden ser usados y que de alguna forma les corresponde a los ciudadanos cuando están haciendo sus diligencias en las calles. Podrían para ellos ser una opción ubicar terrenos donde puedan o que paguen algo mensual y que tengan su base y su establecimiento ahí de sus vehículos. Ese podría ser un elemento a evaluar. Miren, con relación a eso, y esto no le va a gustar a mis amigos taxistas, Claro que no le va a gustar. Eh, nosotros entendemos, igual que también los choferes de rutas, que ustedes son padres de familia. Eso lo entendemos perfectamente. ¿Un pues padre de familia soy yo. Sí. Nosotros entendemos, claro. por ejemplo, en mi caso, yo entiendo que en ustedes necesitan buscar el sustento de sus hijos y de sus familias. Eso lo entendemos perfectamente. Nosotros entendemos que ustedes lo que quieren es trabajar y aportarle a esta sociedad. Lo entendemos perfectamente. Ahora, lo que yo no puedo entender es por qué querer utilizar el espacio público que es de todos para usted lucrarse, porque yo no lo hago. ¿Qué yo entiendo? Por ejemplo, que ellos lo que tienen que hacer es identificar un terreno, como bien plantea Amado y Carolina, donde ellos puedan colocar su base ahí y desde ahí realizan sus operaciones. Pero ustedes no pueden llenar eh, eh, eh, los parques de taxis. ¿Y por qué estar en los parques? Ellos pueden estar en un terreno específico claro, y desde ahí despachar, que digo, qué es ejemplo, lo que tú estás diciendo. Aquí no se puede ir en San Francisco de Macorís al Parque Duarte, eh, porque de un lado hay una, hay una compañía y del otro hay otra. Y cuando tú vienes a darte cuenta, ahí hay ahí 50 carros, de tres lados. porque el que no está de turno está jugando dominó. Pero el parquecito de los mártires eso es un pandemonio. Sí, ahí. sí, el de los mártires no se puede ir de noche porque ellos... Que tienen una base ahí, pero utilizan entonces la calle eh, eh, para Y ir en doble parking vehículo, también en, Porque entonces en los doble ciudadanos parking, que Yo no sé por qué las autoridades De DGC no resuelven ese problema Tú no puedes ir a ningún lado por allá A comprar nada, porque no hay parqueo ¿Quién le pone un freno a ellos? No, y si tú te parqueas que... si parquea en un espacio, viene el, uno de ellos y te dice, eso está reservado para los, para, para los taxistas. Yo gente, una vez no... le pasé la llave de mi camioneta y le dije, bueno, si tú eres guapo, o sea, muévela, toma la llave. Entonces, no podemos nosotros sí. permitir que siga el desorden en este pueblo los taxistas. que Sabemos que ustedes están buscando el pan de cada día caramba, pero no lo hagan en función de, de arrebatarle el derecho que tienen los, los demás de utilizar también sus parqueos, porque aquí todos pagamos mar marbete. Pero entonces hay un tema de señalización que se hizo, no creo que haya sido en la gestión de Alex, no sé, Fulvio eh, si Sócrates hubiera estado acá, de donde decía zona de taxis, y de no, hecho, no, en no, el parque soy. Duarte, no sé si sí, lo quitaron, ahí, le pusieron en las tres, calles. En el, en el caso de Alex, escúchame Carolina, uh -huh. en el caso de Alex se los redujeron a tres taxis, pero ya eso es un desorden. En todos los parques San Francisco Macorís, tenemos una llamada. Pero buenos días. Es... Sí, buenos días, Amado Rosa y demás. Es Cristian de los Jueves. ¿Cómo Cristian? Mire, con relación al comentario que ustedes están haciendo, muy atinado. Pero, Oigan, ¿no? en esa de Libertad, no. hay una la restauración, aquí en la Libertad, en tiempo pasado, perdió una muchacha la vida porque a un carro de este lado ya tuvo que dar la vuelta por atrás venía un camión y ya ustedes saben las consecuencias... se ay, la llevó sí, pero eh, los sindicalistas de aquí la mayoría nada más sirven para exigir pero no sirven para sí. exigirle a los conductores es prudencia ante todo prudencia en esa libertad es un caos ustedes pasan por la mañana por ahí ustedes se darán cuenta de lo que yo estoy diciendo imprudencia de los conductores mal parado para disputar un pasajero, a veces en competencia, eh, uno de los otros, diputados pasajero, pasajeros, o sea, está un desastre lo que hay ahí, y lo amé lo que quieren estar en el centro del pueblo, poniéndole multa a los motoristas, por el cargo. Sí, sí, pero Porque también, Cristian, no, pues, sí. pero también, si ellos van a ponerle multa a esos choferes, se arma el lío, y entonces ahí el, el culpable también va a ser la gente de IGC, porque el propio pueblo de una vez se pone de, del lado de, de la víctima. Porque es otro, aquí también, aquí no queremos eh, respetar cumplir. la autoridad. Mira, Estamos de acuerdo, Ariel, pero lo que pasa es que esto, se, esto te diría el sindicato aquí. Parece ser que no tienen autoridad dentro de su jerarquía. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro aspecto que, que vamos a sumar a, a este tema, que aunque no tenga que ver directamente con los taxistas, son las rutas de guagua. O sea, no sé cuándo será que será domingo para nosotros en lo que tiene que ver con la regulación del tránsito a nivel local. Asimismo como de alguna manera los ciudadanos nos vemos afectados. Por el uso de los pocos parqueos que hay en nuestra ciudad, porque de manera fija están establecidas estas compañías privadas, porque son compañías privadas, que de alguna manera afectan a los ciudadanos. Asimismo, las rutas de guaguas que operan, Dios mío, deberá de haber una iniciativa de que tengan puntos fijos en la ciudad. Estos causa, causan un, entampo, un entaponamiento. Manejan a cero millas cuando, porque tienen que cumplir un tiempo. Pero cuando tienen ese tiempo por encima, andan volando a millón, <risa> sin ningún eh, los vehículos en malas condiciones no tienen direccionales, para, no tienen que adivinar, no, no, hay nada. no tienen la luz de los frenos y te causan sí, en causa una bomba. situación que sumada a, a estos temas, la situación del parqueo con los taxis, las rutas de guagua eh, en nuestra ciudad, en la zona urbana. O sea, son situaciones que te causan un malestar ciudadano. Porque Así te. Es. No sé si la palabra es que te molestan, pero te afectan. No, no, te, o afectan, las dos, claro, dos, te claro. afectan, afectan. Te tu afectan, te afectan. Te afectan, entonces, viene una causa de molestia. ¿Qué va a pasar con los taxistas? ¿Se van a quedar ahí? ¿Se van a movilizar? Eh, o sea, van a ellos a tomar la iniciativa de ubicar solares o locales El para. Estar? De, es, eso es un negocio. Y van a terminar. Eh, haciendo lo que ellos les da la gana por hacer por la presión que la hace la una llamada la ciudadanía? No, vamos. Okay, hay una llamada. vamos a escucharla buenos días buen día para todos buenos buen día. día amor con relación al tema yo uh -huh. estoy de acuerdo con que los taxistas son padres de familia y tienen que ganar el sustento pero también hay que saber que las compañías son eh, para generar dinero también. Claro. O sea, claro. Cuando usted va a poner una empresa, un negocio, lo primero que usted tiene que hacer es buscar el local. Entonces, porque el claro. parque nos pertenece a todos, nada ¿no? claro. más no, no a ellos. Pase buen día. No solamente eso, esos no, taxistas no. tienen que dar una cuota bastante alta por la ruta a los sindicatos que son los que manejan claro. eso. Y Pero eso es un negocio redondo. Yo le voy a dar una idea óyeme, a los taxistas. Oye, déjeme decirle algo. Las guaguas interurbanas una ruta San Francisco en Agua cuesta 600 mil pesos. Sí, sí hay unos cuartos ahí. Óyeme, Una idea, ahí nosotros hay parqueo chévere, privado a eso los es taxistas, un negocio. ya que no hay terreno quizás por ahí, por la zona circundante, pero el, la ciudad, hay, hay parqueo privado, negocien pero cuatro la ¿hay parqueos fijos La ciudad no puede se lo darle... al dueño del terreno, negocien eso. La ciudad, ciudad no puede cederle espacios. un local a los taxistas. eso Porque cederle el espacio público... También cederle el una... espacio Ajá. público es cediéndole un local a ellos para que hagan negocio. Yo, que un local también, y a yo que y también a soy carolina. un padre de familia, si yo voy al local, ayuntamiento a hacer alquilar. una diligencia profesional, tengo que dejar el, el vehículo tres o cuatro esquinas porque no hay parqueo. No hay forma, no hay forma. Y ciertamente, eh, la iniciativa es de la alcaldía, de movilizarlos. Eh, sí, sí. Pero necesita el apoyo sí, de, sí, de la ciudadanía. De que de la pasa que... Tiene que empoderarse y del de orden público. De la DGC también, sí, el pueblo tiene que empoderarse. La alcaldía no va a poder hacerlo sola. Y tenemos la situación de la movilización. Debemos recordar el entamponamiento que sucedió hace cuando estaban ellos manifestándose. Sí. Que cerraron la ciudad porque sí, salieron todos cuando, a cuando las Cuando pelearon con el coronel ahí. Es que no podemos sí. seguir en tenemos sol. Tenemos una llamadita señor. ahí. Buenos días. Buenos días. Sí. Adelante, respecto a los cargos, a ver si tú tienes que hacer una diligencia, pero porque tienes que dar de otro vuelta a ver la si iglesia, encuentra para, para, donde iglesia, cuatro, es una vecina. Bueno. Si sí, eso y ellos sí. deben de copiar, pero no son empresas privadas, por lo menos la de la bola, que van a Santo Domingo tienen una casucha y, y los pasajeros quedan ahí. Claro. La aventura de la altura, una empresa privada tiene su establecimiento y deben de copiar, pero por ejemplo, nada, Calle, tenemos. Sí. Ah, a cuatro calles, todas las, las calles son de ellos. Uno no se puede estacionar por ahí porque ellos son los dueños Si usted se acerca ahí, ellos lo que quieren es, de una cosa un nuevo que no se puede hacer ahí porque son de ellos. Parece que ellos, hay un que no se sabe dónde está, pero algo se está viendo Si no, ah. sí, no pero hay y a veces. Que, pues, están, no, y a veces. Muchas bueno, gracias. Gracias. Por su gracias Bien, muchas sería gracias. interesante que nos hubiera llamado un taxista. Que sí, nos hubiera que llamen llamado un representante del gremio, de la, de la organización de ellos, si la tienen, para que fijen su posición al respecto. Y sería Así bueno es. si se puede realizar, Yayan, pues que vayan los muchachos Pero a Pero yo creo que yo abro, los taxistas no hablan ahí. No hay declaraciones de los taxistas. Para tener declaraciones de ellos, a, a ver si se puede para mañana. Clase. Bueno, todavía pues podemos traer, un, traer al, al dirigente <ríe> de los taxistas. Dios, señor Jesús. Pues ahí. Vamos a, a escuchar A ver lo que yo dice. Nosotros tenemos muchos escucharlo? años ahí en ¿Cómo ese parquecito. Es Antes de estar todos esos negocios, ya nosotros estamos. Nosotros somos padres de familia, igual que, igual que todos. Ellos quieren tener su negocio. Nosotros queremos trabajar. lo que Nos pedimos a él que nos busque un lugar, que nos deje un lado nosotros trabajar. Es que nos vamos a mantener en pie de lucha porque el señor alcalde lo que tiene una represión con la gente que se busca la comida en la ciudad de San Francisco de Macorís. Nos regule pero que no nos mueva porque es lo que tiene que regularnos para que estemos de acuerdo porque todos los países que tienen si ahora. Entendemos que no podemos coger toda el área de los taxistas, pero tiene que regularnos y nosotros lo aceptamos la regulación. Que comidemos todos unidos, alcaldía, con los taxistas y con los ciudadanos que operamos aquí en el Parque Duarte, que hay que buscamos la comida y tenemos que con, con, convivir todos juntos. No, porque nosotros somos de la zona de los mártires y... ¿A quién lo han movido ustedes de ahí? No están por mover de ahí. Primero dijeron que no iban a asignar tres parques, ahora veo que están poniendo eh, fancartas en, en el parque, que yo creo que eso es ilegal, creo yo que eso es ilegal. Y eso es parte del de, de, síndico que está haciendo eso. Sí, porque nosotros estamos todo el tiempo, 20, yo tengo 22 años taxando, y hasta ahora todo el tiempo he estado en el parque Duarte. y tenemos tres parques asignados. Es una persecución contra los taxistas. ¿Quién tiene una persecución? El ayuntamiento de San Francisco. Porque qué ha pasado. Dime. Eh, no quieren despojar de los parques, de todos los parqueos. Eh, el taxi opera por más de un siglo en esta ciudad. Entonces, de los V, ellos no toman medidas ni tienen esa persecución, que son los que están operando irregularmente en la ciudad. ¿Me entiendes? Bueno. Entonces, estamos haciendo esto para ver si se le busca la forma. Bueno, necesita información ese taxi. Sí, hace un siglo. Pero yo un siglo, hablo de, aquí ellos no había de que se buscan la comida, pero todo el mundo todo se quiere buscar mundo. la comida. Todo el mundo. Eh, pero ustedes pueden organizarse y buscar un solar, buscar un terreno por ahí para ubicarse. Claro. Señores, Uber después se lo va a llevar. Porque son empresas eh, privadas. Usted, usted, exactamente, son una empresa privada. Yo voy a ir al ayuntamiento eh, a ver si me ceden algún terreno. Hay parqueo privado, por, cuatro, negocio en cuatro, o parqueo diario ahí. Yo, y vamos, para, vamos, vamos a hablar con Ale que nos ceda un terrenito para poner un negocio. Yo necesito un local para yo poner lo que yo quiera. Poner una, un negocio, claro. Tenemos una llamadita ahí, buenos días. Buen día. Buen día, dama. buen día. Carolina. Sí. Y ¿no? el panel que está ahí. Ustedes uh -huh. cojan un día para que hablen de, de la etapa de la moneda, porque eso no se menciona. ¿Cómo ¿De, la? Que no? de la etapa Hoy, de, de la moneda. De por decir, favor, es que se ha hablado le, de le todo ha, aquí. Le hemos dado tanta cobertura a eso que donde quiera que se mueven va un personal de sí. Telenor, como el caso de la de la última rueda de prensa que se hizo en la capital por la Federación Dominicana de Comerciantes sí, incluso. había un camarógrafo además, de nosotros allá. además todo, sí. lo que, todo lo que se diga sobre claro eso está paralizado sí. hasta enero creo ya que hasta sí. el 29 de enero ellos tienen para tienen ya tienen un plazo que están aparados por ley y hasta ese entonces prácticamente incluso, no vale la pena incluso. pero Telenor decidió darle claro. apoyo al pueblo de San Francisco de Macorís sí. con el tema Mira. de Mune. ¿no? incluso Hay no consumir llamada. chocolate Mune. ahí está el pueblo bueno. una llamada, ¿verdad, muchachos buenos días Ojalá. Buenos días a todos. Buen y para día. decirle con respeto a los taxistas. Los taxistas no quieren ni que uno se pare. En estos días yo me iba a parar. Adorar, sí. Y Me dijo un taxista: no te, no te metas y que ese parqueo, yo me voy a parquear y que ese parqueo es mío. Yo le dije: ¿Usted ha comprado calle. Entonces me no sé, dijo que no sé, eso era a ver. Ellos se sienten dueños de los Así parqueos es. donde porque están. Ya que levantarse un día a las 5 todo el mundo y, y, y llenar el parqueo de carros. De... A claro, claro, si le estamos buscando la vuelta. Dime. Queremos que la cuestión salga. haga A ver a dónde no se podemos? van a parquear. Eh, la... Levantarse <ríe> a las 5 de la mañana y sí. llenar el parque, Duarte, de carros de, de, de, de todos nosotros. Ten... lo que van a hacer. Tenemos algunos mensajes relacionados al tema que estamos tratando. Vamos a citar estos específicamente. Entonces nos escribe Yankee San Francisco dice Yankee Dice, hola, buen día Mi opinión sobre los taxistas es que eso está bien De que lo ubiquen en otro lado El parque es un lugar para ir con la familia Dice Yankee Ay. Muchas gracias Levi Manuel dice, buen día, mi opinión Creo que para buscarle un local a los taxistas debería mejor priorizar un local para bellas artes Que se quedaron sin nada Gracias, Le Levi. Radamés dice. Pero aquí tenemos un, un viceministro de Cultura. De cultura. Y, bueno, y, ha y, sido y, muy parco, Eso es lo que da es vergüenza. Tema, vergüenza eh. lo que da. Ha sido muy parco. Que una de las ciudades más importantes del país está en esas condiciones. La, Carente, con la verdad. Eh, no. Dice Radamés, parquímetros. Muerto el perro, se acabó la rabia. Bendiciones. Bueno, y es, buenos días jóvenes, jóvenes aún. Seguimos leyendo los mensajes ahorita. Más tarde, todo sí. Lo demás. Bien, señores. De mañana.